Pues, eh, bueno, no, eh, yo vengo así, soy de eso que se llama activistas. Yo soy fontanero y de Vicálvaro. Malo. Malo. Que el perro flauta de hoy es el concejal de mañana, ¿no? Esa es una vía de, de, de llegar, ¿no? Pues, eh, digamos que la parte la parte activista de uno, uno está acostumbrado a espacios de una de una afinidad terrible eh, no, ya no tiene importancia o sea, se trata de, de, de, no, de ver lo que está de ver la realidad que el perro flauta de hoy es el concejal de mañana no esa es una vía de, sí. de, de llegar no a mí me da una vergüenza terrible vamos yo no yo, yo hablo bastante soy bastante de... Y, y creo que participé en una asamblea general me daba un, un pánico atroz que es mucho más complejo que el perro flaute de hoy es el concejal de mañana, ¿no? Esa es una vía de, de. de llegar, ¿no? A mí esa. la primera vez que oí esa frase dije, hostia. Esto es. Que el perro flaute de hoy es el concejal de mañana, ¿no? Que el perro flaute de hoy es el concejal de mañana, ¿no? El concejal de mañana, ¿no? Hostia. Que el perro flaute de hoy es el concejal de mañana, ¿no? Esa es una vía de. Bueno, eh. El concejal de mañana, ¿no? Alguien que puede llevar las cosas a un sitio y aquellos que van, ¿no? Halo. Halo. Que el perro flauta de hoy es el concejal de mañana, ¿no? Esa es una vía de, de, de llegar, ¿no? Esto del no nos representan, ¿no? Eh, llegando a acuerdos, se puede gestionar una ciudad. Mucho, mucho, mucho, mucho. Eh, esa potencia de la imaginación y de la imaginación traducida a cosas concretas, no simplemente esta cosa de las utopías, no. Yo creo que es, que es lo mejor. Más allá de que, por supuesto, está genial que, que, pues que haya reformas de, algún, de todo tipo, ¿no? Perfecto. Mucho, mucho, mucho, mucho. Eh, críticas de todo tipo. Magnífico. Mucho, mucho, mucho, mucho. Transformaciones, perfecto. Mucho, mucho, mucho, mucho. Ahora, la potencia de de la gente, eso me parece puf, magnífico. Mucho, mucho, mucho, mucho. ¿No? Darte un nombre y, y de alguna manera bueno, no sé, como situarte en el mapa. Y Colocarte en algún lado que les sirva. Eso, digamos, a nivel como institucional. Porque los profesionales de los medios una parte importante son del movimiento. Mucho, mucho, mucho, mucho. Esa gente... Creo que estaba muy, muy, muy contenta de que pasara eso. Y una parte al servicio de eso, ¿no? Eh, entonces, esa obsesión por estar dentro, en el centro, volver a tomar el control, eh, me parece muy definitiva de la carrera, digamos, de fondo. Eh, el movimiento tiene capacidad para narrarse de manera autónoma, que es lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? Y eso es muy importante, claro.